No esperábamos esa actuación, pero mira, nos sorprendieron el equipo, muy buena. Y espero que cojamos otro lugar más acá en Estados Unidos donde van a jugar otra vez. La actuación de Cuba en el Clásico ha sido de lo mejor, maravilloso. No se esperaba, pero gracias a Dios tenemos todo lo que necesitamos, que ganar y ganar. Y espero que nosotros tenemos que llegar al final. Yo pienso que la mejor actuación que ha tenido el equipo Cuba en el Clásico ha sido en estos momentos. Es verdad que los compañeros eh, se han integrado, eh, y han luchado hasta llegar hasta unos pronósticos que aún la población no lo teníamos y es verdad que han demostrado que nuestro equipo es un equipo guerrero que lucha por su bandera y lucha por su país y que lo van a dar todo hasta el final han dado buena demostración eh, y espero eh, traer la victoria para acá fundamentalmente el primer lugar el pueblo de Cuba está ansioso por saber la victoria esa que ellos tanto esperan de ese equipo. A esos peloteros mucha seguridad en su juego, que ellos saben que ellos pueden, y como ellos pueden, ellos van a ganar. Se está volviendo a ver aquella, aquel deseo, aquella euforia por la pelota, eh, por este amor a, a Cuba, a nuestra pelota, a nuestro deporte nacional, creemos que es importante... ...que eso esté sucediendo ahora. Que sigan como van... ...que tienen a la población... ...de nuestro país muy entusiasmado... ...con la forma que están jugando... ...y que esperamos... ...ya estamos entre los cuartos primeros... ...o sea, de ahora en adelante... ...va a ser un éxito lo que hagan ellos... ...que sigan así como van... ...y nosotros lo vamos a seguir siguiendo. Realmente ha sido algo histórico... ...y lo mejor está por llegar... ...desde aquí estamos apoyando al equipo... ...nosotros como, como parte del sistema deportivo y la estructura deportiva del alto rendimiento también formamos parte de esa composición y desde aquí estamos apoyando. Ahí esperaba esa reacción del equipo después la dejo de las dos derrotas que tuvieron al principio, pero el equipo subo, subo reponerse y llegar a donde llegó a clasificar en el primer lugar de la zona. Es una satisfacción para el pueblo cubano, el pueblo sinfogero, que tiene representación en ese, en ese equipo y que vamos por más, creo que, que se lo merece el pueblo cubano. Creo que la unificación era algo que, que era necesaria eh, ya en otros deportes se ha estado haciendo y por qué no en el béisbol que es el, el deporte nacional y, y el team acere va para adelante y vamos a dar lo mejor de sí a apoyar. ¡Tu mismísima pesadilla!